Vamos con nuestra próxima invitada, también la vamos a recibir con un cálido aplauso, nos acompaña Mercedes Cisternas Ella es la presidenta de gestión nativa, se viene un evento para homenajear a la madre tierra y Mercedes nos va a estar contando todos los detalles, bienvenida Mercedes, Mercedes. ¿cómo estás? Un gusto Muchas gracias eh, bueno, recontenta y saltando de la tecnología a la tierra, ¿viste? Ah, ¿Viste? Los, los opuestos, claro, lo más igual, tradicional. Y, este... y la comida en el medio, o sea que está, está buenísima la organización. <risa> eh, bueno, los invitamos. Nosotros esta ya es la duodécima edición de Ajá. la fiesta de la Pacha. Estoy recontenta. Eh, mucha gente me dice, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te ansiosa? Va a estar bien, va. Yo digo que estoy esperando el momento donde los que estemos presentes, que generalmente somos muchos, nos concentremos en este ratito de, de agradecer, uh -huh. de pedir, de ofrecer, de dar y de hacer ronda, decimos, ¿no? Uh -huh. Porque el, nuestra preocupación, es, va, nuestra preocupación, sí, el deseo, es volver a conectar con la Tierra. Uh -huh. Y hay, hoy hay mucha gente que tiene esas ganas de conectar sí. con la Tierra, de de sentirse más en comunión de uh -huh. viste este, esta, estas problemáticas que vienen con el cambio climático sí. con el, la depredación del ambiente, bueno, se sanan cuando el hombre se forma, se inserta y forma parte de ese, claro. de, ese ambi, de esa tierra uh -huh. en la, a la que todos pertenecemos. Sí. ¿no? Me parece importante destacar en esto que, que no responde a ningún tipo de religión y no. de culto, porque por ahí una persona se aleja de estas prácticas por decir, no, pero esto va en contra de lo que yo creo, de lo que yo profeso ¿no? Y, y va por otro lado Totalmente, por eso nosotros, mira fíjate que nos preguntaban por qué siempre lo hacemos el primer fin de semana de septiembre uh -huh. ¿no? y una razón fuerte que tenemos es porque admiramos y valoramos toda la tradición de los y los ancestros de los pueblos originarios uh -huh. Pero nosotros no queremos que la fiesta sea solo de ellos. Claro. Aprendemos de ellos, pero sí. queremos que hoy nosotros, citadinos, tecnológicos, del cemento, podamos preguntarnos y plantearnos qué, cuál es nuestro vínculo con la tierra. Claro. ¿no? Como que a veces creo que, que todo viene del supermercado, lo que como. Decís, bueno, no, claro. Todo eh, lo que todo respiro, lo que me alimenta, lo que me sostiene, viene de la tierra. lo que El, el celular problema. viene de la tierra. El celular es pura minería, entonces entonces, sí, la batería tiene litio y Exacto. qué es eso, ¿viste? Entonces, bueno, todo, todo, si el, a la, pensar... la gran pregunta es cómo, cómo es mi vínculo con la tierra y la celebramos en, ahí en gestión nativa. Mercedes, Perfecto. ¿cómo podemos participar a la gente que le interesa? ¿Cómo pueden sumarse a esta propuesta? Y lo lindo es que vayan. Claro. <risa> bueno, después lo pueden, claro, lo pueden ver después en las redes, pero Bien. lo importante es estar, eh, bailar, comprometerse. Hay una, algunas actividades muy hermosas este año hay eh, artistas, eh, va a estar la Leviston Colmenares, va a haber Ajá. los mm, Tincus Calpas, que son unas mujeres bolivianas espectaculares Ajá. y niñas. Eh, van a estar la Tamborada, que también son mujeres percusionistas del barrio Hermosas. Y vamos a tener algunos rincones, como el rincón apícola, el rincón de lectura, de, para niños también, el, el rincón de silencio, Ajá. que es una cosa sumamente necesaria hoy, aturdidos por cómo estamos. Sí. Y va a haber una cosa muy linda que es eh, que con la que vamos a empezar, que es con esta conciencia de que amasamos colectivamente. Entonces va a haber una pisada de arcilla con los pies descalzos Ajá, para los que ¿verdad? se animen. Ahí estamos peleando quién sí, quién no. Si vamos a poner agua para que se laven los pies, no. Que se queden con los pies todo arcillado Ajá. y los pies descalzos. Claro. Y después te pones la media o la bota otra vez. Bueno, porque la idea es esto, Capdeville construye colectivamente, perfecto, y, y me... los podemos, los recibimos en nuestro predio que está en la ruta 52. Eh, no Yo voy a decir de camino a Santos. dónde, porque ahí están después de nosotros están las empresas, pero tienen que Ajá. llegar okay. a donde estamos nosotras. Claro, exactamente. Bien. Nosotros, bueno, claro. la información igual está toda en las redes todo sociales. En, la, en nuestra página, sí. Perfecto. Sí, y sí. me gustaría conocer un poquito más, Mercedes, de, de tu trabajo, porque acá eh, te mencionamos, no como la presidenta de gestión nativa, conocer qué es gestión nativa y cuál es tu labor ¿no? dentro de este grupo, de esta organización. Uy, puedo tener 10 programas. <risa> bueno. Pero resumidamente. resumidamente Bueno, Gestión Nativa es una asociación sí. eh, que nace hace 15 años Estamos Ajá. por hacer nuestra fiestita de los 15 Bien. Todas vestidas de rosado Ajá. No, no, es ¿Son un todas mujeres? Somos mujeres, que Ajá. las mujeres somos las productoras Pero tenemos muchos varones amigos que Bien. trabajan con nosotros Los gestores culturales, los profesores hay, hay, hay una mezcla interesante de varones y mujeres producimos plantas nativas para reforestar los predios dañados por la actividad Ajá. o para hacer jardinería xerófila para mmm, alimentar las plazas, sí. las acequias. ¿Y qué tipo de plantas, por ejemplo? Nativas, pues son xerófilas claro. nativas, son las plantas nuevas que las del nosotros. Claro. Jarilla, algarrobo, claro. retamo, bien, eh, la caña de perro, olivillo, Perfecto. coirón. Que es todo lo que nace en el monte. Claro. Nosotros vamos al monte, buscamos las semillas, las, las trabajamos a las semillas, uh -huh. las ponemos en tierra con un sustrato también trabajado y después vuelve al campo o al jardín de eso, la Y eso para que no se pierda nuestra flora autóctona, ¿Y ¿no? Para seguir conservando la flora. Claro, el largo porque por algo esa flora está en este lugar. Claro. Este, por algo el ecosistema, mm. ellas eligieron este sí. ecosistema. Y es la que lleva menos agua también. Nosotros claro. que tenemos un grave claro. problema hídrico. Bueno, pero producir plantas nativas es una excusa para recuperar valores, uh -huh. para recuperar esto de lo colectivo. Nosotros decimos que reparamos con nuestras plantas nativas eh, espacios dañados, pero que también reparamos... Nuestras historias, sí. todos tenemos alguna historia por ahí de necesidad de sanar sí. y también reparamos los tejidos sociales porque uh -huh. mientras trabajamos colectivamente es como que nos vamos conociendo, acompañando... Eh, construyendo nada es muy difícil construir solo uh -huh. entonces uh -huh. preferimos la construcción colectiva perfecto y qué hago yo y yo soy no sé la coordinadora <risa> soy si como se quiere, ¿no? la a mí me, me gusta no no sé si tanto la cabeza me gusta más pensarme como el alma como uh -huh. la madre o la, la que acompaña yo claro. soy educadora eh, escribo Ajá. y pienso pienso mucho y amo mucho y eso y soy qué te gusta formar parte de, de este mundo de pensar en nuestras raíces en, en, en lo que somos como pueblo, no latinoamericano. Eh... ¿toda tu vida estuviste en contacto con estos temas? Sí, sí, o, sí. O de qué manera Quizás te acercaste y formaste parte de Ahí les voy nativa. a pasar que compren mis libros, así se enteran. Ah, muy bien. ¿no? Claro. <risa> se enteran de cómo fue. Sí, yo creo que he, he vivido en una familia así muy comprometida socialmente, uh -huh. desde muy chiquita he trabajado en barrios y he, he vivido en distintos lugares del país uh -huh. y en todos los lugares del país he encontrado fuerza impresionante uh -huh. en la gente que construye desde, desde abajo, a veces desde la pobreza, sí. uh -huh. desde de los márgenes, desde la precariedad y ahí eh, me, me he enamorado de eso. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, yo soy medio, bastante soy porteña, nací en Buenos Aires, pero yo sí, soy... Sí, el yo lo tiene. <risa> <risa> pero tengo mis abuelos catamarqueños, una abuela uh -huh. tucumana, santiagueño, soy andina de base. Bien. Y entonces eso, lo, cuando llegué a Mendoza, que llegué a Mendoza mandada uh -huh. por razones laborales, pero no lo elegí lo fui eligiendo con el tiempo ahora ya es mi tierra y, y acá encontré mucho esto el amor a la montaña lo nativo y la libertad porque Excelente. es tierra de libertad yo pregunto eh, sí. perdón no, no, desde la ignorancia cuál es la situación de los pueblos originarios hoy por hoy en Mendoza dónde están quiénes son cuántos son yo no conozco sí, claro tiene poca la pregunta, no, es no sé si quién, todavía están la, sí sí están pero Ajá. la pregunta también puede llegar a ser ¿Dónde están ellos y sí. dónde estamos nosotros? ¿Y claro. qué nosotros tenemos de originario? Uh -huh. ¿Y qué tienen ellos de nosotros? Sí. A mí, más que, que oponer los originarios y los no originarios, me uh -huh. gusta conciliar. Bien. Porque somos todos habitantes de estas tierras. No, por supuesto. Y, pero y hablo y, con sus tradiciones, con, con todo. Claro, lo pero que vos fíjate implica... que muchas tradiciones nuestras vienen de ellos. No, sin duda. Y ellos han incorporado muchas tradiciones nuestras. Entonces, ellos, claro. ese ellos y nosotros, a mí me gusta más trabajarlo nosotros. Claro, nos retroalimentamos. Todos. ¿Las dos sociedades? Sí, sí. Sin duda. Sí. Mercedes, ¿y ha sido fácil este camino de 15 años? Porque me imagino que también falta mucha conciencia por el cuidado de nuestra tierra y demás. ¿Cómo ha sido este no, camino? No, no, nada de fácil, chicos. Yo que vengo con tantos años en mis espaldas. Digo, no, lo que uno sueña lo tiene que mantener a muerte. Uh -huh. Y, a, y así, contra viento y marea, ahí tener claro el sueño y avanzar y avanzar, avanzar. No, no es fácil. Pero has notado mayor conciencia sí, quizás en este sí, andar. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Nosotros al principio, nosotros mismos nos sorprendíamos de estar aprendiendo cosas que no sabíamos nada. Uh -huh. Y después con el tiempo, ahora nos damos cuenta que son muchos los que hablamos el mismo lenguaje, que tenemos uh -huh. la preocupación por el agua, la tenemos casi todos los mendocinos. Habrá uh -huh. alguno por ahí que todavía no la tiene, pero la, el gusto, porque viste viste mucha gente dice vas al monte y ves yuyos, bueno, ahora no ahora empezó. hay mucha gente que empieza a distinguir uh -huh. una jarilla, el es cual. más hay cuatro clases de jarillas que nosotros producimos uh -huh. y ya la gente empieza a distinguirlas, cuál es una jarilla, cuál es otra sí. hay mucha gente que quiere poner en su casa, en la, en la puerta de su casa un algarrobo, una guaribay uh -huh. eh, no, no, hay mucha más conciencia que antes. Bueno, genial así que bueno, ha sido de a difícil. a poquito pero ha ido creciendo ha sido difícil Igual, el camino ¿Tú sabes bueno. por qué te lo preguntaba esto de los pueblos originarios? Porque me parecería reinteresante. De traer algún día acá al programa sí, algún líder, líder sí, sí. ¿no? de estas comunidades, porque uno nunca puede jugar lo que no conoce. ¿no? Claro. Y por ahí uno lleva, y hablo de ellos porque realmente yo no estoy en contacto con sus tradiciones y demás. Me gustaría conocerlos, incorporar ese conocimiento. No, son para... hermosos. Yo te puedo conseguir algunos contactos. Dale, pero sí. dale pues nosotros está este, claro, sí. la gente que se arrima ahí y nos enseña un montón. Sobre todo, ¿sabes qué enseña? El corazón. Uh -huh. Porque. Porque es impresionante la conexión que tienen ellos tienen mucha más conciencia que nosotros de que somos tierra, uh -huh. no, no soy, sin soy dudas, tierra, ¿viste? sin duda. Y entonces cuando ellos cuando ellos hablan de ser tierra ponen el corazón de tal manera que te emociona uh -huh. y te das cuenta todo lo que aprendes uh -huh. removiendo esas emociones. Por supuesto. No no, gente tienen preciosa, mucho pre para preciosa, enseñarnos, preciosa, tal cual. La invitación está hecha entonces. La Pacha en gestión es este evento homenaje a la madre tierra. Allí hemos estado compartiendo en todo momento las redes sociales, esta invitación también para que sepan dónde, a qué hora. Es un evento gratuito, ¿no? Gratuito, Perfecto. libre, va a haber fe feriantes, va a haber un lindo patio de comidas. Muy Maroso. bien. Gestión nativa, así los pueden buscar en las redes sociales por si quedó alguna duda, si quieren pedir la ubicación uh -huh. del evento y demás para que allí se las faciliten. Gracias, Mercedes. Gracias, no, un un gusto. Gracias a ustedes, y espero el contacto ese. Sí, Muy inteligentes las preguntas, chicos. Bueno, Amorosos. muchas gracias.